Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve. Atención al alcalde Siquio NG de La Rosa que nos está viendo ahora mismo. Dale mucha atención y por favor tome nota de lo que le voy a decir. Ayer yo participé de una reunión eh, invitado por la comunidad de Naranjo Dulce donde participó el alcalde y algunas autoridades de aquí de San Francisco de Macorís. Tenemos las imágenes ahí. Eh, esta reunión es motivada, el alcalde fue, y a eso sí hay que destacarlo, de manera muy respetuosa a solicitarle permiso a la comunidad, ayuda a la comunidad para que le permita extraer material de una mina que está ubicada en la comunidad La Vereda, en la parte más alta allá de, de Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, para arreglar el camino de, al vertedero de San Francisco. Hay una verdad unas diferencias entre la, lo que quieren las autoridades y la comunidad. La comunidad primero dice que arriba es, no, no quieren que se explote esa mina, porque de ahí nacen algunos ríos. Y también hablan del, del, del camino, de la carretera, que los camiones, por el peso, cuando son muchos camiones, destruyen el camino. Yo le manifesté de manera personal al alcalde, porque lo había hecho anteriormente y se lo hice al alcalde anterior, Alex Díaz. Yo de manera particular no estoy de acuerdo con que se explote la mina de allá arriba, la de la Vereda. ¿Por qué? Atención, Siquio. Porque, eh, y en un, imágenes que están ahí más adelante en el reportaje, muchachos, ahí se demuestra, cuando nosotros fuimos en aquella ocasión a esa mina, nos dimos cuenta que de ahí salen, eh, hay manantiales de agua de ahí. Eso que usted está viendo, yo estoy apenas a escasos metros, miren, eso es un manantial de agua. Y ese manantial de agua no está ni siquiera a 100 metros de donde está la mina. De hecho, creo que yo hago el trayecto caminando ahí. Fíjense ustedes cómo está esa parte ahí totalmente húmeda. De ahí salen manantiales de agua. Eso está comprobado. Incluso, si, si mal no recuerdo, desde ahí, desde ese manantial, yo salgo caminando hasta donde está la mina para que la gente vea el impacto, aunque digan, aunque hay gente que dice que no. Pero. Eh, caramba, lo que está a la vista no necesita espejuelo, ¿verdad? Eh, miren eso. Ahí está esa zona totalmente. Miren de, de, de donde emana el agua de la tierra. ¿Por qué? Porque las montañas tienen una razón de ser. Las montañas eh, utilizan un sistema, ¿verdad? Que se llama el ciclo, hid ciclo hidrológico, que es una especie de ordeño de las nubes. Miren cómo está saliendo agua de ahí, de la tierra. Y yo estoy ni siquiera a 100 metros de donde está la mina. Imagínense ustedes si eso lo explotan, eso se va a ir a pique. Ese es el nacimiento de un río. Eso es, que usted está viendo ahí, es el nacimiento de un río porque eso, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo y termina entonces más abajo en ríos. Eh... Por eso yo estoy en desacuerdo con que esa mina se... miren eso, miren las hojas, miren, miren, eso es lo que se llama el ordeño de las nubes, ciclo hidrológico. Cuando las nubes pasan a esa altura, se quedan entrampadas en los árboles y los árboles entonces las llevan a la tierra y entonces más abajo se van creando los ríos. Eso es peligrosísimo, eso es súper peligroso. Querer, verdad, Y yo sé que el alcalde lo, eh, es porque él no ha ido y no lo sabe, yo estoy seguro que él cuando vea esto, ya no va a querer explotar esa mina. Yo estoy seguro que el psiquio ya no va a querer explotar esa mina por lo que él está viendo y que le estamos presentando. Eh, ¿Qué resulta? ¿Qué resulta? Hay otras minas que están más abajo y que no representan tanto impacto medioambiental y que sí pudieran ser explotadas. Ellos sabrán cómo hacerlo. Los comunitarios dicen, bueno, eh, lo que no queremos que nos maltraten el, el camino... Bueno, hay un derecho al libre tránsito, y eso es indiscutible. Atención a los comunitarios de naranjo dulce. Si, si, se, si se decide sacar un material de una mina, el derecho al libre tránsito es un derecho constitucional y por tanto no se puede prohibir. Eso no tiene discusión. Pero se puede negociar que se utilicen camiones menos grandes para que el, el, el, el golpe sea menos. Miren, ahí yo voy saliendo. Observen eso, pónganlo full pantalla. Voy saliendo del manantial, observen esto, pueblo. Fíjense ustedes que eso está lleno de lodo ahí porque eso está totalmente húmedo y eso es maravilloso. ¿Eh? Yo voy saliendo, fíjense ustedes que apenas he dado tal vez eh, cinco o seis pasos, voy saliendo de ese manantial y ustedes van a ver, inmediatamente yo subo ahí, van a ver la mina que se estaba explotando y que logramos que se paralizara en ese momento. Observen eso, señores. Miren ahí, ahí yo salgo, miren, ni siquiera a 50 metros, Miren, ahí salía a, a la parte de arriba y miren la mina en, en el frente. ¿La ven ahí, la mina? Mírenla ahí. O sea, el impacto medioambiental que eso le provocaría a esa zona ahí es terrible. Mírenla ahí, la mina ahí arriba. Todo eso se, se iría. Y entonces, este es el llamado. Esa mina, alcalde, no. Esa mina, no. Y yo desde aquí alzo mi voz y protesto en contra de que se explote esa mina. Independientemente de que usted tenga la buena intención de arreglar el camino, vamos a utilizar otra mina, vamos a buscar otra solución para eso, pero esa no, por favor. Una pregunta, pero la cantidad de material que se requiere para, resol para resolver, ¿estaría radicalmente dañando ese entorno? Son 2.500 metros, estamos hablando de más de 200 camiones, el impacto se va a sentir ahí, por la altura de eso. Entonces miren qué pasa, para que se entienda, pónganme la imagen del ciclo hidrológico. Eh, esa, miren, esa es la parte más alta, ¿qué resulta? El ciclo hidrológico, si aquí hay una montaña, míralo ahí, las nubes cuando van, ¿verdad? Se llama lluvia horizontal, cuando, la, cuando la, las nubes van cruzando se quedan en la montaña, por eso es que las montañas siempre están húmedas, porque cuando las nubes van pasando se quedan ahí y entonces esa agua va eh, a, a, drenando a, Se va drenando, se va al río Y entonces por eso te ve que siempre hay agua tú dices pero acá, ¿Por qué los, los ríos siempre llevan agua? Siempre llevan agua los ríos y nunca se secan ¿Por qué? Porque hay una, eh, un proceso hidrológico Que se da en la parte alta de las montañas Por eso es que las montañas no se deben tocar Lo que, está pa lo que pasa en Quitespuela Ajá, Lo que pasa en Quitespuela Y ahí también, porque eso eh, eh, está de, eh, dentro de la, de la zona de, de amortiguamiento Ahora bien, entremos para acá yo destaco la labor y el interés del alcalde, que lo vi muy desesperado ayer por resolver esta situación. Qué bueno, eh, alcalde, ya le habíamos aconsejado que esa era la obra prioritaria. Qué bueno, alcalde, que usted está en ese interés. Y le felicito por su, su intención. Vi incluso a Eric de Móvil Soluciones también. Ahora, ¿qué pasa, alcalde? A usted yo lo vi solo. Se lo dije. Ahí donde todo el mundo le dije, alcalde, yo lo veo a usted solo. Aquí no hay nadie con usted del ayuntamiento acompañado. Está solo. Eso que yo estoy diciendo hoy aquí, lo de su reunión, claro, desde otra perspectiva, de su reunión, su interés, lo que usted está haciendo para, para resolver el problema, ya el pueblo debió saberlo porque usted debió decírselo como ayuntamiento. Y aquí le, le tengo este regalito, atención, Siquio, mire, mire la gente que usted tiene trabajando en el departamento de comunicaciones, 10 gente. 10 gente tiene usted trabajando ahí y no le informan nada al pueblo. Y lo voy a mencionar porque es, porque es público. Ojo, advertencia. Tomen esta llamada, muchachos, que hay gente que está llamando aquí. Advertencia. Yo le he sugerido al alcalde que, que en mi caso, en mi caso, yo quiero ayudarle con su alcaldía, con su gestión, de manera gratuita, porque yo no cojo ni dinero del pueblo ni cojo puesto en el gobierno. Nunca lo haría. Esa es mi convicción. No lo necesito. Pero, pero me, me encanta aportar. Miren el grupo de gente que hay trabajando en el departamento de comunicaciones. Ahí lo tenemos enterito. Primero, Ana Nerolisa Mosquea, periodista. Está ganando una caballá, son 5 mil pesos. Pero se supone que tiene que. Pero está trabajando, haciendo una labor allá. Bienvenido Calderón, auxiliar de prensa, mil 800 pesos. Excelente periodista, eh, se merece mucho más de ahí. Eh, pero bien, Emilio David Valerio. Que yo siempre lo veo allá. 14 mil pesos. Ya van tres. José Ángel Cruz Salazar. Ese está en Nueva York. ¿José Ángel está en Nueva York? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Y está cobrando? Este, la nómina. Yo quisiera que me presenten, por ejemplo, cuáles son los trabajos que se están haciendo en el ayuntamiento. Porque se supone que aquí yo no he visto... ¿Cómo se llama eso? José Ángel. Y si no, bueno, pues que me, que me desmienta La información que tengo es que están eh, eh, fuera del país. Es la información que tengo. Si... Pero, dejo el beneficio de la duda, ¿verdad? Si, si está aquí, bueno, porque me lo aclaren eso. La información que tengo es que está fuera del país. Está fuera del país, me, me informan. Entonces, cómo está, está, aparece en la nómina estando en, eh, ya en, en Estados Unidos. Marcos Eduardo Santos Pantaleón. Ese Marcos Santos, ¿verdad? Que está como auxiliar de comunicaciones con 8 mil pesos. Marcos. Marcos Santos. Nélcido Urbáez, auxiliar de prensa, 5 mil 500 pesos. Newman, Stalin, este es amigo mío también. Newman, también. Newman Stalin, Mercedes, con 5,500 pesos. Imagino que él será el camarógrafo. Pablo Rojas Grullar, con 4,500 pesos. Samuel eh, Yulimán Pichardo, camarógrafo. Bueno, ahí están los cargos, camarógrafo, 4,000 pesos. Victoriano Almonte María, periodista. Es decir, tenemos en el ayuntamiento... Dos periodistas, un auxiliar de prensa, un encargado del departamento, un editor, eh, un auxiliar de comunicaciones, un auxiliar de prensa de relaciones públicas, dos camarógrafos, un asistente asesor de comunicaciones, y el ayuntamiento, con todo el respeto que se merece, no le informa nada a nadie. Esa reunión y esos aprestos, esa gestión que está haciendo el alcalde, Debió estar hoy en todos los medios. El alcalde de San Francisco de Macorís se reunió con los comunitarios con miras a resolver el problema. Además, aquí se está haciendo un trabajo muy interesante con los inbornales, levantando los inbornales y poniendo las tapas. ¿Quién sí. lo sabe? Nadie. Te debo, mañana le voy a traer ese reportaje para sí. que la gente vea lo que se está haciendo. Pero que el equipo de comunicaciones no se lo dice, alcalde. ¿Cuántos hay ahí? 10 gente. ¿Cuánto es la nómina? 80 mil. Eh, déjame ver. 79 mil y pico. 67 mil 950 pesos. Estamos hablando de 68 mil pesos mensuales que se está pagando a un equipo que se supone que tiene que dar eh, un resultado y que no lo está dando. Por eso yo le digo al alcalde y que me excuse la producción del programa que es, es con la mención. Esa mención que usted tiene aquí, y es una sugerencia de corazón se lo estoy diciendo, esa, esa mención utilícela para informar al pueblo, no para decirle a la gente que use mascarilla. Ya, porque ya eso la gente lo sabe Además usted no es salud pública Tome eso, mi consejo de corazón Para informar lo que usted está haciendo Para darle información continua a la gente A ese grupo de gente que está trabajando ahí Que trabajen por Dios Porque ese es el dinero del pueblo Sea poco o sea mucho Que trabajen Un viaje de gente ahí encargado eh, Asesores, ases asesor del asesor del asesor Dos camarógrafos, un editor Caramba, vamos a justificarlo. Y vamos a trabajar, vamos a informar a este pueblo. Ese es mi consejo, señor alcalde, sobre eso. Revise su ayuntamiento y ponga a la gente a trabajar. Bien, muchas gracias, Yerjan, bueno. con su tema. Bueno, vamos a ver, Carolina. Yo sé que me, sé que me busqué ahí por lo menos, aquí hay 10 Por lo menos nueve Pero enemigos. Me bueno, señor. Una... Ahí yo me busqué nueve enemigos. Ya no hay nueve gente que no van a hablar, pero en China hay como 7 mil millones. ¿no? Bueno, no, no. Lo, lo, la verdad es que cada quien debe de no, ser no, responsable. En China. Porque fíjate algo, Yerjan, no deben ponerse bravos si realmente están. Bueno, están nombrados, está ahí. Si están nombrados, suponemos que. Son personas responsables de sus actos y que deben de rendir una función para la cual se le está pagando. El ayuntamiento no puede ser un mecanismo de subvención o asistencia social que, que se siguió. tenga eh, por dado o por hecho de que lo puede sostener. Es insostenible cuando usted no devuelve el servicio para lo cual fue contratado. Entonces yo creo que ciertamente, y me, con, y me identifico, con esta postura de que el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento debiera de estar recogiendo todas esas informaciones Mira, y aquí... llevándola al público para que se vea la gestión municipal. Espésame, Francis, aquí pasó? me están haciendo señas sí. que son botellas. Yo no puedo afirmar eso, pero sí podemos hacer un ejercicio. A ellos que presenten lo que han hecho en los últimos seis meses, un informe, de lo que han hecho, por ejemplo, las notas de prensa que ha hecho, por ejemplo, la función que ha hecho cada uno de ellos. Y Pero los trabajos no ha que han hecho los te... camarógrafos y los editores. ¿Mm? ¿Quién por, sube... por eso es que uno no puede coger vaina en, en el Estado. Mira, Porque muchachos. es que tú, es que tú tá, te van a estar vigilando y el día que tú menos crees, te lo sacan. ¿Dónde, bueno. ¿De cuándo en veces? A la página de la alcaldía. mil millones alcaldía? que hay en China. Gracias. Escúchame Carolina, cuando uh -huh. termino? Uh -huh como en China hay 2 mil millones de gente que no me hablan, yo supongo que con nueve de estos que no me hablen, no, sé, no hay ningún problema <risa> de... a veces que vemos miren, Vamos a ver Carolina. una de las publicaciones la fue el 12 de junio que se subió a la página de la alcaldía, el 12 de junio subieron algo del certamen, hace una semana, ¿Eso qué? Es? Eh, la página del Instagram de la alcaldía el 12 de junio, luego un mensaje de vacunación con el alcalde y hace dos días, o sea del 12 de junio al primero de julio han subido tres publicaciones y, pero, ¿Quién y, maneja y, la página? Y de ahí para atrás, de ahí para atrás B Busca ver, ¿qué hay de ahí para atrás? Eh, el 30 de mayo mensual 21 de mayo mensual ¿Val? Eso te da un estándar de que mensual Hacen una publicación Siquio, me gustaría que usted esté viendo el programa para que la gente a trabajar? Si no, cancélelo Claro, hay una llamadita Vamos ahí Vamos a ver Buenos días Siquio, se vale llamar de nuevo Que los y que y, y ya pero no a todos, no, no, la no. para... Buenos para... días. No, pero el que no esté trabajando. ¿verdad? Vamos a ver, va... buenos días, está ahí. Buenos días, sí. ¿cómo están ustedes? Bien. Eh, Bien. Yayan, eh... buenos días para ustedes, Yayan, eh... los demás acompañantes. De este lado le habla el profesor Piro. Piro. Piro, Piro. Profesor. Quiero totalmente, identificado totalmente con ese hermoso y hermosísimo comentario que hizo Yayan. Muy bien. Así que ojalá que hubieran que, diario, comentario en nuestro país, no, no solamente en San Francisco de Macorís, para defender el espacio como ese. Muy bien. No sé cómo se le ocurre al señor Siquio, síndico, eh, en estos tiempos, pensar que eso se puede explotar jamás. Eso es no, parte no de sabe. la científica, lo más que te pueda. Amigo, él no eso lo hay sabe. que cuidarlo, eso hay que conservarlo. Sí, de todo corazón, mira, eh, eso que tú hiciste, que a tu participantes de esa de ese espacio le ha enseñado al pueblo esa belleza eh, esa esa parte de la creación de lo que Dios nos ha dejado de lo poco que nos queda y que quieran explotarlo eh, hoy lo hacen para dos o tres camiones como dicen y mañana acaban con todo eso ellos saben dónde hay minas dónde hay lugares que se puede todavía eh, sacar material para ese espacio pero ni pensarlo, ni pensarlo. Hay que cuidar ese pulmón que nos queda. Eh, lomba aquí te pela. Y hay mucho desastre. Mejor hay que cooperar. Y el ayuntamiento es el más llamado para educar al pueblo. Para orientarlo y cuidarlo. Atentamente, diácono el profesor Piro, Piro. De aquí de Silencio, San Francisco de macorís Un abrazo, bien. Piro. Un Mire, abrazo. Pero el vamos. alcalde no lo sabe. Sí. El alcalde realmente no ha ido ahí él con lo que él decía ayer incluso una de las palabras del alcalde fue si la comunidad no quiere yo tampoco quiero y eso hay que destacarlo el alcalde dijo si la comunidad no quiere yo tampoco quiero lo que me daba lo que lo que me daba a entender a mí, que él no tiene conocimiento de hay otra llamada vamos a ver que estaba solito allá buenos días buenos días ese síndico tiene que cogerla para que vaya, mande a botar toda esa, que compre gasolina, que mande a botar toda esa basura del mercado. Que uno va y tiene que andar brincando por aquí y por allí. Y eso, cae uno entre esos fangos podridos de, de, de, de porquería en ese mercado. Que están que no ahí está desde antes na. de Siquió, lo que sí, él debe De cancelarlo, de de cancelarlo están desde ahí de eh, la pasada gestión. Vamos, tenemos otra llamada, Carolina. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Eh, es Pedro Jacobo, que veamos. Pedro. Yo, yo, yo ah, pero, pero estuve en la reunión ayer, eh, si tío salió muy decente, él lo dijo claro, cuando está en contra de la comunidad, que si la comunidad no, no quería esa parte, él no iba a forzar. No, como la otra gestión pasada, que hubo mucho maltrato a esa comunidad y hacia nosotros también, porque nosotros hemos estado defendiendo lo que es no es explotación de esa mina, es como hizo de nosotros estuvimos allá, eh, bajamos la gente de, de cuando era Ali allá y le enseñamos el pozo, que es lo que está como a 10 metros desde ahí mismo, desde la mina, quiere decir que le enseñamos y, y con todo eso, querían pasarle por encima a la comunidad y hubo mucho maltrato en ese tiempo, ustedes pueden recordar eso, así es que eh, esa mina no puede ser tocada, porque si sacan quizás 40, 50 camiones. Así se la van a ir llevando ching a ching, todo el que necesita, que son tantos camiones, y, y ya te saben. oportunidad. muy bien. Eh, gracias por su llamada. Carolina, ¿qué nos dice la gente a través del WhatsApp? Bien, vamos a a ver qué nos dice el tren. Eh, quedamos, muchachos, vamos a ver, quedamos con... Eh, el 5631 que dice, buen día, bendiciones para todos, desde la fa, desde Samaná, la familia Sánchez Pérez, ¿dónde pondrán la firma de la tercera dosis? Esa vicepresidenta es un caballo de Troya dentro del gobierno, que se cuide a Binader, no, ya lo que están usando es su imagen para emitir los enunciados, sí, y eso está afectando su imagen como profesional y como política, que es ahora. <risa> que, que, sí, esto es un verdad. gancho que tiene la vicepresidenta ahí al frente de ese gabinete. Porque toda la cuava le va a caer a ella. Alberto Luis dice, buenos días equipo. Considero que el gobierno se adelantó con la tercera dosis de la vacuna. Pero si la asociación médica está de acuerdo y serán los primeros en vacunarse, entonces considero que se puede confiar en la vacuna. Claro que si sí, todos los médicos se la ponen, dice él. Seguimos muchachos con Maciel Sánchez. Dice, eso iba a decir a Yerjan. Gracias por felicitarme con tanto cariño sí, es, durante es, todos estos meses. Gracias es, y bendiciones. Es, es de nosotros. Ese sí. príncipe. Vamos a, a tomar una llamadita sí, y le dejamos por lo menos dos o tres WhatsApp, que hay muchísimos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Carolina. Buen día, Yan. -Yang. Buen día. Eh, el caballo de Troya de, de, de Mañana. Ajá. <ríe> el es caballo este? de Troya es una traición, amigo. Espérese. <ríe> el caballo de Troya fue que lo entraron eh, a, a Troya para. Como una traición. Hmm. No, pero tú no estás traicionando, tú estás informando. <risa> Él lo dice en... El... Sí, estoy... en Él de la información, entonces. Sí. Estoy bromeando. Eh, a déjame decirle a, a Carolina y a... Y, y, a... Francis. No dice, no? Se Francis. Sí. Francis Rodríguez. Francis Rodríguez. Francis, Francis, discúlpame, Francis, te admiro demasiado. Gracias, no hay problema. Sobre la... La, vacu la tercera vacuna si a mí me van a vacunar, que sea con la China, porque esa fue la que nos salvó aquí en República Dominicana. Ese negocio que tiene con la Pfizer, que lo devuelvan y que compren la, la vacuna china, porque esa es la que yo, yo y le voy a decir a todos mis amigos que yo llevé a vacunar, y a todo el pueblo dominicano que se va a vacunar, que se ponga la tercera vacuna, pero que sea China, porque la China fue la que salvó a la República Dominicana. Los americanos Estados Unidos y el gobierno si tienen un buen negocio con la Pfizer que lo devuelvan, porque nosotros donde yo pertenezco eh, nos vamos a vacunar con la con la tercera vacuna si es necesario que en Estados Unidos dijeron que era para septiembre y en el Reino Unido dijeron que era para, para si era cuando, cuando nosotros aquí nos vamos a vacunar con la tercera vacuna y es la China, yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo también y pongan de acuerdo a este país, a este pueblo que debemos la vida la fila contra el COVID se la debemos a los chinos. Uh -huh. Muchas gracias. A ti bueno. por la llamada. También. Vamos a escuchar tres, por lo menos tres WhatsApp antes de irnos a la pausa. Bien, porque Yanil, hay mucho. Sí. Yanilda nos manda esta princesa.